Según su base griega, quiere decir amor al género humano, y no es más que ayudar a otros sin esperar algo a cambio. Bienvenidos a nuestro podcast Más que Memoria. Me da mucho gusto saber que están del otro lado una vez más escuchándonos y apoyándonos para crecer cada día. Este capítulo lo queremos dedicar en agradecimiento a la benefactora de nuestra empresa, Sonia, por quien se ha hecho posible el desarrollo empresarial. Además, aporta un porcentaje que junto a una parte de nuestras ventas nos permite hacer donaciones en especie a familias que necesitan un apoyo extra. Antes de entrar al tema de hoy, vamos a definir qué es la filantropía. Según base griega, quiere decir amor al género humano y no es más que ayudar a otros sin esperar algo a cambio. A pesar de que no sabemos cuándo se inició la filantropía, entendemos que nace desde el momento en el que se presenta una desigualdad social entre la población y la preocupación por su bienestar para mejorar su estilo de vida. Con el desarrollo de las comunidades, los objetivos de esa actividad se fueron definiendo. Ya no solo incluyó a personas en situación de desigualdad económica, también a aquellas con exclusión social, basados en los principios de humanismo y equidad para promover y aumentar el desarrollo de la familia en la comunidad y potenciar sus capacidades en lo laboral y en lo social. Pueden existir varias motivaciones para que una persona o empresa haga esa labor, como pueden ser sus creencias religiosas, apoyando sus lugares de culto y personas de la misma comunidad, por un legado, motivados a dejar una influencia positiva para el futuro, por experiencia ya que en algún momento de su vida recibieron algún beneficio como una beca o apoyo en especie, ahora quieren recrear esas oportunidades para los demás, por la familia, como una forma de honrar su memoria y su legado. Aquellas personas preocupadas por esos sectores de la población se agruparon en lo que hoy conocemos como fundaciones o asociaciones civiles. Tan solo en México existen más de 47.000 organizaciones de la sociedad civil que atienden directamente a la población. Este apoyo se da por las aportaciones que pueden ser económicas en especie o en valor humano, acciones que además fortalecen el tejido social en el país. De acuerdo a sus actividades, tenemos en el país a las de tipo asistenciales. Apoyan directamente a grupos vulnerables por edad, sexo, alguna discapacidad o por pertenecer a alguna comunidad indígena y pueden dar atención a vivienda, alimentación, rehabilitación médica, asistencia jurídica orientación social o apoyo para el desarrollo de comunidades educativas brindan directamente educación en cualquier nivel culturales promueven y difunden actividades como la danza música literatura cinematográficas protección y restauración o conservación de patrimonios ecológicas estudian y monitorean actividades económicas y humanas para prevenir o reparar daños al medio ambiente Buscan preservar zonas ecológicas o selvas, animales en peligro de extinción, y sus labores pueden ser locales o globales. Desarrollo social. Como ya mencionamos, una finalidad en general de la filantropía es regular las diferencias sociales que existen. Esas actividades regulan o promueven educación, nutrición, vivienda digna, empleos con salarios justos y atienden vulnerabilidades de un sector en específico. A través de estas organizaciones se llegan a beneficiar millones de personas en el país y no solamente ese es el buen impacto, también va hacia bienes inmateriales como el arte o medio ambiente, y este último puede ayudar a mejorar la calidad de vida de toda la población en general. Para lograr estas acciones, las asociaciones pueden realizar actividades a través de voluntarios que aportan su tiempo y experiencia. Además, existen benefactores como empresas, patronatos o personas físicas que aportan beneficios económicos para realizar la otra parte de sus actividades. Igual que las asociaciones pueden recibir incentivos económicos e inmateriales, se comprometen a que los servicios que ofrecen sean de calidad para todos sus beneficiarios y las reuniones que mantienen su órgano interno se comprometen en mantener o modificar sus estatutos para que la finalidad por la que fue creada se mantenga y se apegue a los cambios de la sociedad. Al igual, se pueden someter a auditorías por parte de analizadores nacionales o internacionales que verificarán el apego a su objetivo y la buena y transparente distribución de recursos que administran. Como una buena práctica de empatía o solidaridad, todos podemos aportar algo que esté a nuestro alcance. Ningún apoyo es poco y todo genera un gran impacto en la población. Así que si nos identificamos con alguna causa social, podemos acercarnos a estas organizaciones para iniciar nuestra labor social. Además, como muchas cosas en la vida para ayudar a los demás jamás es tarde. Reiteramos nuestro compromiso. Basados en nuestra filosofía, brindaremos nuestro apoyo a aquellos pacientes y sus familias que requieran un apoyo extra. Queremos que todos tengan acceso a un tratamiento completo y de calidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestros episodios para llegar a todos. Gracias por escucharnos.